En los últimos siete años en Navarra, el IPC ha crecido un 10% y los salarios el 3,8. En los últimos cinco años, y esta es la crónica de un atraco: los trabajadores en Navarra hemos perdido 600 millones de euros. ¿Qué pasa con los contratos? ¿Qué pasa con el empleo? La contratación por ETT se ha aumentado un 50%. Un trabajador que se incorpore ahora al mercado de trabajo cobra un 24% menos que hace tan solo unos años. Hay una diferencia de 800 euros de media entre lo que cobra un trabajador eventual y lo que cobra un trabajador fijo. Las mujeres cobran un 30% menos que los hombres. Esta es la herencia de la reforma laboral. Y así se está mejorando la estadística de empleo, a costa de contratos y de empleo basura. Y el trabajo que podemos hacer está en cada empresa, desde la cercanía. Es nuestra responsabilidad exigir salarios mínimos de 1.200 euros, exigir una jornada de 35 horas laborales o algo tan básico contra los convenios estatales que es que podamos negociar nuestros convenios en Navarra.